Está muerto, Dios. Vaya deleteada. Pillar sorbete, Juan Matoa. Sí, quizá tela, en verdad. Yo voy a intentar caer aquí, abajo tuya. Porque hay aquí loot, en verdad. Loot que va a querer cogerme, el hijo de puta. Pero bueno, Dios. Ya le vale. Ya ves, estoy aquí con ellos, eh. Ah, está, los tengo, los tengo aquí. Voy. Oh, vámonos, coño. <risas> Increíble, fuck, así alocado, su puta madre. Si voy a coger el arma, voy a coger todo. Tío, aquí no hay ni arma. Yo es que paso, tío. Es que macho. Joder, qué puto rata. no está el otro Estaba aquí hace un segundo, o sea, no me lo creas ¿eh? Madre mía, madre mía ¿Dónde cojones estás? Esto ya es serio ¿Es serio, tío? ¿Es serio? ¿Es serio? O sea ¿Qué cojones era ese para hacer eso? Esa puta manera ¿Qué coño, tío? Vaya la que asco no tener puta escopeta Dios mío ah, me A ver, a ver, La escopeta Joder, marcha Es que tiene cojones tío? A 80 balas me ha tirado Flipante Madre mía señor señor qué coño tío la peña está muy loca tío qué <tú> vale, Cuidado que tenemos un ataque, eh Imaginante, tío. Joder, por fin, macho. Macho, chaval, que tío, este eh. Ya, no, ya ni un puto. Que ya me jodería, chaval. ¿En serio? ¿En serio, tú? O sea, ¿en serio me hace venir hacia aquí? Para esto. colega. Eso lo teníamos easy. Eso lo tenemos easy. ¿Y si para ahora movernos? Uf, uf, a ver. Voy a poner esto. No, no, no. Oye, con toda la puta suerte el mute ahí, espera. Vale, esto va a ser una puta carrera hostia, la muerte, chaval Vamos, joder, qué puta minigun, tío Qué puta minigun tan enorme Ha sido brutal, ¿eh? <ríe> Por fin la tenemos la leche nos ha contado, ¿eh?